Bienvenido al grupo. Me encanta el coja. Me encanta el coja. Me encanta el coja. Campeón procura transmitir felicidad siempre sonriendo. Siempre van a existir problemas, pero puedes lidiar con ello manteniendo la felicidad, la risa, si sea fingida. Y tu cuerpo le dirá a tu mente todo está bien. Avanza, avanza, encara todo con buen ánimo, estamos juntos, 1, 2, 3, calma campeón, quédate quieto, aléjate, recupérate, se egoísta, piensa en ti mismo, en tu salud, todo está bien, 1, 2, 3, el verdadero campeón, debe tener alto estado de ánimo, ser optimista, reír siempre. Un sujeto bromista y alegre, un vencedor, un ganador, un triunfador arriba o abajo, igual siempre escogiendo a la victoria. La rabia es un sentimiento de perdedores, 1 2 tres. Eh campeón, sé que te gusta este discurso, te voy a complacer, para la oreja. Mientras aquellos están comiendo parrilla, nosotros estamos comiendo sopa de verdura con cubito. Pero en algún punto, la tortilla se va a voltear, la balanza se va a inclinar a nuestro favor, y comeremos parrillas, pizza, hamburguesa, pollo, torta, helado y más porque estaremos en racha. Uno, dos, tres. ¡Ey mi campeón! Existe un solo camino. Es el de estar pendiente de tus cosas, pendiente de tus proyectos, pendiente de tus actividades, pendiente de ahorrar en verdes. Tiempo para desperdiciar en perdedores no hay tiempo de detenerse a hablar mariquera de cómo está esa familia o oh, por qué te pica el culito, ese tiempo no existe. Usted no es psicólogo, para estar indagando en problemas de otros, y mucho menos aguantándole peos a otros, que cada quien resuelva como pueda. Tu asunto es resolver tus situaciones, con tus recursos, sin ver para los lados, los otros que se jodan. Cierto, que en caso de que alguien quiera interactuar contigo, precisas usar falsas sonrisas, falsos cumplidos, falsas... El coja? ¿Me encanta... ¿El coja? Bienvenido al grupo. Ignora más. Mantén silencio, ahorra en verdes. Ánimo. 1, 2, 3. Un atleta cierta vez lo dijo, una actitud negativa es la única discapacidad. Lo que nos lleva a pensar que la actitud negativa es una característica de perdedores. Que los ganadores piensen en positivo, algo así nos dejó de recomendación nuestro Salvador Jesucristo, que dijo que punto punto punto ante los problemas de la vida hay que calmarse, tener buen ánimo, aplicar alto estado de ánimo y entusiasmo, una sonrisa brillante y actuar para ganar. Pero Jesús lo dijo así punto punto punto estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, procedan como he dicho. Yo he vencido al mundo. Sigan mis instrucciones para que venzan. Juan 16, 33.